Un cinturón para evitar las fracturas de cadera en personas mayores. Es la idea que tuvo Carlos Jesús en Granada cuando una familiar sufrió esta lesión. Así nació PROTEC, un dispositivo que es capaz de desplegarse automáticamente entre el usuario y el suelo al detectar una posible caída. Un cinturón que se lleva como una prenda de vestir cualquiera, que se puede llevar incluso bajo la ropa, que no es pesado, que es ergonómico y que no requiere mantenimiento. Patentar la idea con un sistema reversible, a diferencia de, de otras iniciativas. Es irreversible porque el mecanismo puede rearmarse, de tal modo que permite más usos cada vez que se dispare. Este cinturón lo han desarrollado en Málaga, en Métrica 6, una spin-off de la Universidad Malagueña. Una solución innovadora para la población de edad más avanzada, la cual sufre la mayor parte de las caídas y son quienes experimentan las consecuencias más graves derivadas de estas. Para mayor de 65 años, eh, uno de cada 20 ingresos Está relacionado con la fractura de cadera. Solamente el 50% recupera la autonomía previa. El cinturón lleva una centralita que integra una batería, unos sensores para detectar las posibles caídas y el disparador que acciona los protectores. El prototipo ya es funcional y ha recibido diferentes reconocimientos, como el Accessit en los premios Fundación Domumbi, que reconocen el compromiso por mejorar la calidad de vida de las personas mayores.